La Delegación de Igualdad, igual que el año pasado, ha organizado transporte para acudir a la manifestación del 8 de marzo en Madrid. Una manifestación con una enorme carga reivindicativa, una manifestación emocionante y con un mensaje muy potente de igualdad entre hombres y mujeres, expresado y reclamado por hombres y mujeres de distintas edades, razas, profesiones, orientación sexual, capacidades, en definitiva, una gran diversidad unida con un único fin, reivindicar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, donde se ha evidenciado el apoyo de muchísimos hombres. El año pasado, por primera vez, hombres y mujeres de SANSE pudieron asistir a la manifestación en Madrid en un autobús organizado por la Delegación de Igualdad. En aquel momento no les sorprendió que fueran hombres. De hecho, creo que les pareció bien, porque algunos hombres de Izquierda Independiente se inscribieron, incluyendo su portavoz, que reservó su plaza. Lo anotó en su agenda pública. ...aunque finalmente, según tengo entendido, no pudo asistir por un imprevisto personal. Este año nos hemos encontrado que con un autobús no sería suficiente y decidimos contratar uno más. La oferta no puede ser ilimitada por distintos motivos, entre otros los procedimientos de contratación... ...el presupuesto de la Delegación de Igualdad, que sorprendentemente en ninguna reunión de Gobierno... ...cuando estaban ustedes en el Gobierno les he oído defender... Y la dificultad de asegurar la asistencia de todas las personas que se inscriben, ya que al ser un servicio gratuito, las personas que finalmente no acuden no siempre se dan de baja. Y eso dificulta enormemente la gestión de una lista de espera. Este año, a la hora señalada, acudieron personas que no se habían inscrito previamente y, como había plazas libres, porque todos los inscritos no se presentaron, pudieron subirse en los autobuses y acudir a la manifestación. De hecho, como pudieron comprobar, quedaron algunas plazas libres en los autobuses. Por lo tanto, toda aquella persona que acudió a la hora de salida de los autobuses y quiso, se pudo, se pudo subir. Y no voy a entrar en su juego de cuántas y cuántos, porque hubo personas que se inscribieron y no acudieron, y hubo personas que no se inscribieron y acudieron. Y es una pena que, en vez de valorar que se facilite la asistencia a la manifestación del 8 de marzo, eh, Ustedes estén buscando la forma de crispar y de crear negatividad en torno a este hecho. Parece que, como este año ustedes decidieron que los hombres de su partido no fueran a la, a la manifestación, les ha parecido mal que vayan otros. Pues mire, cada uno reivindica como mejor estima oportuno. Y no debemos menospreciar cuando esto se hace de forma diferente. Deberíamos alegrarnos porque cada vez más hombres y mujeres de nuestro municipio quieren acudir a la manifestación del 8 de marzo. Deberíamos alegrarnos también de que el alcalde y el primer teniente de alcalde, como representantes de la institución acuden, junto con vecinos y vecinas, a esta gran reivindicación de derechos. El único cuestionamiento ha venido por parte de su partido, señora Ochoa, no por parte de los y las asistentes, ni por parte de las trabajadoras de la Delegación de Igualdad. Al contrario, ha sido valorado y apreciado. Les voy a pedir, por favor, que abandonen este comportamiento mezquino que no beneficia a nadie, ni siquiera a ustedes, y que no lo necesitan. Tampoco lo necesitamos las mujeres, de verdad. Lo que necesitamos es que nos unamos todos en esta lucha reivindicativa, en que en vez de dedicarnos a criticar a los que van o a los que se quedan, valoremos la lucha de cada uno, porque es la misma, solo que algunos no necesitamos reafirmarnos. O, como su portavoz ha dicho en una moción anterior, la graduación feminista, constantemente buscando la forma de resaltar su superioridad en feminismo y buscando el más mínimo resquicio para desprestigiar al resto. Además, la propia fórmula, Perdón, la propia forma de formular la pregunta que nos han hecho denota un sesgo machista. A la concejala de Igualdad se le pregunta por un dato y al alcalde y al primer teniente de alcalde, es decir, a dos hombres, se les pregunta lo que piensan. Lo que piense la concejala les da igual. Son el único grupo político que ha buscado las confrontaciones en torno a las celebraciones del 8 de marzo. El único y todo con un fin mediático, como ya se lo he dicho a usted y a su portavoz en público y en privado. Y me da pena porque han buscado dividir con el único fin de crear titulares y desprestigiar las ideas y actuaciones de los demás. Eso sí, también hoy en el proceso eh, de elaboración de la declaración institucional y después de su lectura en este pleno en redes sociales tiene que quedar claro y tienen que dejar claro su graduación feminista, como antes también han dejado claro su graduación en urbanismo y su graduación en sanidad pública. Eso sí, la graduación feminista solo entre el 15 de febrero y el 15 de marzo. El resto del año la delegación de igualdad no existe para ustedes porque así lo han demostrado. Dejemos de un lado el postureo. Trabajemos juntos y juntas por la igualdad. Porque, como ya dije en mi columna de la plaza, no podemos dejar que… En aquel caso dije la palabra portavoza, pero en este caso es quien se sube en el autobús sea la nota chirriante de un mes en el que han fallecido mujeres a manos de sus parejas, que seguimos luchando por la brecha salarial y que sigan ustedes intentando empañar que cada vez más personas, hombres y mujeres luchan por la igualdad y que sigan intentando desprestigiar la forma de reivindicar de los que no piensan como ustedes, dando como válido únicamente su discurso, sus acciones y sus decisiones. Pues bien, mi lucha vale lo mismo que la suya, ni más ni menos. Yo también tengo opinión y hablo en mi nombre, en el nombre del alcalde, en el nombre de mi grupo municipal, cuando digo que la manifestación del 8 de marzo ha sido histórica y estoy orgullosa de haber participado en ella, junto con el alcalde, el primer teniente de alcalde y un centenar de vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Jiménez. Señora Barba. Muchas gracias, señor alcalde. La verdad que después de esta magnífica intervención de mi compañera me queda muy poco que decir. Eh, les voy a leer una definición que creo que ustedes ya se saben, porque como son doctores en feminismo y en igualdad, pero bueno, por si acaso… La igualdad de género implica que hombres y mujeres deben recibir los mismos beneficios, las mismas sentencias y ser tratados con el mismo respeto. El principio de igualdad y de no discriminación por razón de sexo es una obligación de derecho internacional general que vincula a todas las naciones y, dado su carácter primordial, se establece siempre como un principio que debe inspirar al resto de los derechos fundamentales. Como no puede ser de otra manera, y ustedes lo saben… Los autobuses tienen que ser mixtos porque eh, así queda determinado a través de la extrapolación del derecho, igual que nos ocurre cuando pretendemos hacer otras limitaciones y no podemos. Eh, en su pregunta dicen ustedes, Izquierda Independiente hicimos nuestra petición de reserva, porque ustedes se creen que son especiales y distintos al resto de ciudadanas y ciudadanos de este municipio, que evidentemente también hicieron su reserva, como hicimos nosotras y nosotros. Por cierto… Eh, excelente el trabajo de las compañeras de la delegación de igualdad que a mí siempre me gusta decir mujer también porque ellas mismas nos advirtieron de que era muy posible que en el último momento alguna persona no se eh, presentase en los autobuses y que eh, tuviéramos esto previsto puesto que había tiempo después si no, para utilizar otro tipo de transporte público como así hicieron algunas de las personas como les ha indicado tatiana que pudieron acompañarles eh, yo les rogaría que dejasen de intentar engañar a la gente. Acuérdense, efectivamente, no solamente el portavoz de su grupo hizo petición el año pasado, muchos de los hombres de su grupo lo hicieron. Yo me siento enormemente orgullosa de mis compañeros, de mis compañeras, por supuesto, y hablo en nombre de todas mis compañeras y de todo mi grupo municipal, pero además me siento especialmente orgullosa de haber marchado acompañada de aquellos varones de mi grupo y aquellos varones de mi formación que día a día me demuestran que ellos sí creen en una igualdad real entre hombres y mujeres. El 8 de marzo ha sido un momento histórico. Creo que todas las personas que estábamos allí nos emocionamos como hacía mucho tiempo que no hacíamos en una marcha. Y eso es lo que tiene que quedar. Estoy empezando a estar cansada de que vengan ustedes a darnos lecciones de moralidad, de saber hacerlo y de ser mejor que ninguno de nosotros. Por favor, limítense a hacer política, pero intenten hacerlo de una manera elegante. Muchas gracias. Yo le he dado una respuesta y, y un pensamiento, pese a que no me lo han pedido porque soy mujer. Gracias.